El precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Andrés Navarro, durante su visita en esta ciudad, aseguró que es la sangre nueva dentro de su organización política. Estoy convencido que el 2020 eh, va a ser el, el momento para el relevo, un relevo confiable en el PLD y eso que ha llamado el presidente la sangre nueva. Y mi pretensión de constituirme en la sangre nueva, no es no solamente porque eh, soy el más eh, joven en, en este tipo de, de aspiraciones, eh, ni que sea una cara nueva, sino por las características de nuestro proyecto de nación. El relevo confiable debe estar basado en contenido. Y nuestro proyecto de nación pues, ha surgido con ese diálogo eh, desde las bases de nuestra sociedad. Lo que nos permite eh, garantizar que... Eh, va a ser una propuesta confiable especialmente en un ambiente como el que vivimos hoy, que la gente confía muy poco en la política en los políticos y en los partidos políticos Al ser cuestionado sobre el apoyo a lo interno de su partido, expresó que es parte de la democracia que los demás compañeros aspiren Yo estoy convencido que el 2020 eh, va a ser el, el momento para el relevo, un relevo confiable en el PLD y eso que ha llamado el presidente la sangre nueva